La noticia, la nueva noticia que tenemos, que es una herramienta que Rapid Visa ha creado, pues siempre estamos, tratamos de innovar y tratamos de, de estar como buscar las, las herramientas, las mejores herramientas para ustedes. y es que tenemos una nueva herramienta y es gratuita: es el medidor de Request for Evidence para Visas K1. Es decir, para esta famosa solicitud de evidencias. Y es muy fácil, tienen que entrar en rapidvisa.com, diagonal es visa de prometidos, medidor de RFE. Y ahí van a meter su información, van a meter su, la, las preguntas son según su caso, su situación y ahí les vamos a dar un aproximado de que si tienen posibilidades de recibir un, un Request for Evidence. Recuerden que esta solicitud de evidencia les puede afectar en retrasos en su petición, en alguna negación, así que hay que hacer todo lo posible para evitarlas. y es por eso que Rapid Visa se encarga de, antes de enviar su petición al USCIS, preparar, revisamos todo para evitar cualquier eh, request for evidence, que eso hace mucho que, que sus peticiones se alarguen. ¿no? Así que si quieren pueden ingresar en rapidvisa.com y ahí tenemos en nuestra barra de herramientas tenemos todas las calculadoras y hemos agregado esta nueva que vale la pena que pues por curiosidad o para que ustedes tengan una idea. Únicamente estas calculadoras son informativas, o sea, no tienen que sí. tomarlas a, a, al pie del cañón. Únicamente son informativas para que ustedes tengan una idea. Todas estas, estas peticiones y estos...